Una luz va cubriéndote Lo que se alejaba parece volver otra vez se está sintiendo la verdad Será para siempre tuya, sí Rara vez una canción te salva de la oscuridad. Ya no vas a hallar la inconsciente paz y ese humo turbio que te aleja más. Encontrarás. Para vos, un juego muy distinto al mío, ya sabes que la razón seduce. A... Ya no sirve de nada lo que decís porque no es real, ya no sirve de nada lo que sentís porque no es real, ya no sirve de nada lo que sufrís porque no es real. no es real Estamos recebendo hoje aqui a Elumbral, direto de Montevidéu.